En este video te voy a mostrar cómo con tu calendario de Google hacer un calendario de citas donde los estudiantes puedan reservar un espacio, por ejemplo, de asesoría contigo. Aunque hay múltiples aplicaciones de calendario, de citas, de, eh, de reservaciones, lo quiero mostrar desde el calendario de Google porque es algo que ya todos tenemos disponible desde la G Suite para Educación. Entonces, todo lo que hay que hacer, primero hay que ir en el calendario, que si no recuerdas cómo entrar a tu calendario, es desde calendar.google.com. Vamos al día donde queremos hacer el calendario de citas. Por ejemplo, yo voy a reservar eh, asesorías los miércoles de 4 a 6 de la tarde, por ejemplo. Y es tan fácil como reservar un espacio de tu calendario. Todo lo que hice, arrastré de 4 a 6 con el mouse. Luego tenemos la opción de poner ahí el título. Y es aquí donde está todo el truco de esto hay que elegir la opción en vez de que sea un evento que sea el de la extrema derecha que dice appointment slots o eh, citas de calendario entonces eh, o calendario de citas le damos clic ahí y lo primero que nos pregunta es de qué duración deben ser eh, los slots o las citas entonces por ejemplo yo le voy a dar que vayan a ser de 15 minutos que van a ser individuales también puedo irme en más opciones en more options y agregar el lugar por ejemplo podría poner ahí mi enlace de zoom donde se van a llevar a cabo las asesorías y también puedo poner información adicional de lo que quiero que los estudiantes traigan ¿no? como eh, traer los ejercicios resueltos o lo que sea que, que necesite informar a los estudiantes acerca de, de esta cita ya que lo tengo esto puesto simplemente lo guardo y aquí está ya está aquí la parte de, del, del espacio para las citas y ahora cómo lo usan los estudiantes le vas a dar clic aquí a al, al, las asesorías vas a ir aquí donde dice go to appointment page for this calendar o ir a la, al calendario de citas y con los estudiantes vas a compartir este enlace este enlace se lo mandas a tus estudiantes o se los publicas para que ellos puedan ver este calendario de cuándo estás tú disponible ahí está y les aparecen justamente de esta manera les aparecen a ellos estos espacios que ellos van a poder elegir que son botones que ellos pueden dar clic entonces cuando ellos dan clic en una opción por ejemplo yo quiero reservar la asesoría de las cuatro y media el miércoles doy clic y aquí va a aparecer el nombre del estudiante que está haciendo la reservación en este caso si sí, ahí viene asesorías ahí donde dice cristian mendoza pues se jala el nombre de quien está haciendo la cita entonces, ahí aparecerían y aparecen los datos de dónde va a ser la asesoría y también aparece la descripción. Damos en guardar y listo. Si observamos, ese espacio ya no está disponible para hacer ahí una cita. Ahorita ya llegó a mi calendario la notificación de que alguien eh, ya reservó una asesoría conmigo y también a mi correo electrónico ya llegó la notificación y si yo regreso a la página del calendario voy a ver aquí de que ya Cristian Mendoza reservó una asesoría conmigo a las cuatro y media esta asesoría ya se encuentra en el calendario de los dos, tanto mío como, como quien elaboró el calendario, como de la persona que reservó conmigo si cualquiera de nosotros cancela la asesoría estas vuelve a quedar disponible otra vez acá en el calendario donde se pueden, se pueden reservar eh, lo voy a hacer voy a cancelar esta cita que dice aquí con Cristian Mendoza ahí está, ya no aparece aquí entre el, grupo, entre el grupo ya no aparece aquí listada y si yo recargo la página del calendario donde se llevan a cabo las reservaciones, voy a poder ver que ya está otra vez disponible esa asesoría conmigo. Y así de fácil es crear un, un calendario de citas, un calendario de asesorías. Espero que esto te ayude a tener una atención más personal y mucho más ordenada con tus estudiantes y que puedas tener mucho, mucho éxito con esta herramienta.